Bienvenidos a Deco Casual. Hoy presentamos una cocina abierta al salón. Una cocina que va dentro de una vivienda que se ha reformado totalmente. Una reforma integral que ha ejecutado el arquitecto Diego Cámara. Buenos días Diego, ¿qué tal? Hola Sergio. Pues muy bien, aquí estamos en esta vivienda tan especial en el que hemos podido realizar una reforma integral de todas sus plantas, eh, haciendo cambio de distribución, de todo el interiorismo de las plantas y la dirección de obra, por supuesto. Correcto, no hay nada mejor que el que el arquitecto que diseña la reforma sea el que lo dirija. Sí, siempre al final llevas un control de todos los procesos de la obra y el resultado siempre es mucho mejor. O el resultado ha sido espectacular prácticamente en la cocina, que es lo que siempre ando yo salseando, porque fijaros qué pedazo de salón, eh, que si hubiera un tabique, pues tendrías una cocina más chiquitina y un salón más chiquitín. Exactamente, aquí lo que hemos hecho es eh, abrir totalmente la cocina al salón para, para que hubiese una relación más fluida, eh, tanto visual como socialmente, entre la cocina y el comedor. Ahora es que quedó muy bien integrada y el cliente ha sido un cliente muy especial. Sí, este caso, como en otros que hemos tenido en el estudio, eh, ha sido un cliente que vivía fuera de España, en, en, concretamente fuera de, incluso de este continente. Entonces, bueno, pues las reuniones que hemos ido teniendo pues, se han hecho a través de internet, eh, pero bueno, el, el resultado pues, ha sido muy bueno. Para mí ha sido complejo y solo llevo la cocina eh, el tratar con, con un cliente que no está físicamente presente cuando tú estás trabajando con él, pero ya para toda la vivienda entera tiene sí, que ser. Bueno, una... está claro que sobre todo la confianza es una parte muy importante. Y, y bueno, al final es adaptarse eh, a, tanto a los gustos como eh, las necesidades del para hacer una cocina abierta al salón no consiste solamente en quitar un tabique y dejar una cocina independiente estéticamente del salón, sino que lo que hay que hacer realmente es tratar de vincular estéticamente esa cocina con ese salón. ¿Cómo lo has hecho Diego? Efectivamente Sergio, el proyecto no solo consistía en abrir totalmente la cocina al salón comedor, sino que tenía que tener una cierta armonía en los tres espacios. Entonces, se ha utilizado un color neutro de fondo con una cocina blanca y luego, otro gris en el elemento de mobiliario alto, la barra y la pared. Y a la vez con el mobiliario de hogar, eh, con los taburetes, también tiene una relación. La separación entre la cocina y el salón viene marcada visualmente por esta gran península. Una península que tiene unas dimensiones grandes, pero este también eh, en la familia. ¿Cuántos son? Son cinco. Son cinco. Y la barra llega, pues, justita para esas cinco personas. Y bueno, la cocina se compone de dos zonas, una zona de aguas y otra zona de cocción, donde lo que era muy importante esta relación con el comedor, por eso se decidió colocar una campana de techo, para sí, que nunca nos eh, pida la, la visión sí, sí, sí, con el comedor. La verdad es que campanas de isla o de península que no sean de techo, cada día montamos menos ya, muy poquitas, muy poquitas, porque donde esté una cocina donde no tengas nada y visualmente lo tengas todo despejado, pues no hay color con tener aquí un aparato eh, colgado que te haría a ese salón te ese toque de cocina que no queremos eh, siendo duda la cocina visible pero queda mucho más integrada con una campana de techo entrando ya en los detalles de la cocina empezamos hablando de la encimera la encimera es de la marca Inalco Inalco es un fabricante español de baldosas y tiene una línea de encimeras que se llama Itop e entonces es una encimera porcelánica de 1,2 centímetros de espesor esta encimera se eligió por el color queríamos una encimera de color blanco Totalmente lisa porque al estar unida la cocina con el salón pues van a haber muchos elementos decorativos y no pueden ser eh, todos con que aporten estéticamente una marca muy importante. Entonces se decidió que fuera blanca para que encajase simplemente dentro del espacio. Respecto a los electrodomésticos, pues bueno, hay que destacar la placa de eje, que es una placa que tiene una zona doble de 28 centímetros y luego tiene una zona flex con cuatro inductores en lugar de solamente dos. Esta zona de cuatro inductores te permite dos Tiene dos ventajas importantes. La primera, que puedes funcionar con un mando que lleve tres inductores y otro que lleve solo uno. O bien puedes hacer que un mando lleve dos inductores y el otro, otros dos. Entonces tiene esa primera versatilidad. Y la segunda versatilidad es la función Chef. Entonces la función Chef es una función que tú la enciendes y entonces si tienes la sartén o la olla en la parte más próxima a ti, va con más fuerza. Y si deslizas la sartén hacia la parte del fondo, sin tener que tocar ningún mando, baja la fuerza de cocción. Es para los que le gusta mucho cocinar. También hay que destacar la zona de frío, entonces en lugar de elegir un único combi, como suele ser habitual en muchas cocinas, se puso un frigorífico que es solo frigorífico y un congelador que va bajo encimera. Y luego también habría que hablar del horno. Entonces el horno es un horno de la marca AEG y es un horno pirolítico. Eh, los hornos de AEG es una marca de gama alta y eh, hay que destacar sobre todo pues, que tienen... Eh, tienen ceolitas dentro de la bóveda del horno para que cuando hacen la pirólisis absorban el olor a quemado, entonces ese olor a quemado es importante que se absorba porque estamos en una cocina abierta al salón entonces si haces a hacer la pirólisis y todo el salón te va a oler a chamusquina pues es un tema que hay que tratar de minimizar finalmente muy importante en esta cocina la campana de techo, entonces esa campana de techo es una campana muy bonita que no corta la visión pero que técnicamente tampoco es la campana más económica de Frekan, ni mucho menos sino que es una campana de una gama mucho más alta y lleva dos turbinas en lugar de una sola, entonces al llevar dos motores permite eh, tener una gran capacidad de extracción con menos ruido, entonces tienes, hay tapicería en el salón y tenemos que tener buena extracción, pero luego también estamos viviendo en el salón y estás cocinando a la vez que estás viendo la tele y quieres tener poco ruido, con lo cual esta campana pues bueno, combina esas dos prestaciones que son tan interesantes para una cocina abierta a un salón. Respecto al grifo, pues bueno, el grifo es de la marca Hans -Røde. es un grifo extraíble cromado que la apertura es solamente hacia adelante, con lo cual no tenemos ningún problema de que la maneta nos pegue con el frente de la encimera. Finalmente hay que hablar del mobiliario. Entonces el mobiliario elegido, como en casi todos nuestros proyectos, es Arredo 3. Es un mobiliario de cocina, como el encolado, y es un mobiliario de cocina eh, que nos da una relación calidad-precio-diseño espectacular. Entonces nos da un canteo muy bueno y nos da unas prestaciones y un diseño muy buenos. Hay que destacar pues, que en los muebles eh, de la cocina la clienta deseaba una zona de desayuno. Entonces muchas veces en cocina se recurre a los muebles de persiana. A mí personalmente con persiana no me gustan ni ver. Me parecen horrorosos. Es un mueble caro, es un mueble que a largo plazo tiene un desgaste importante y estéticamente, fundamentalmente mi pega, la pega que hay más ver es estética. Es que esas persianas plateadas son muy feas y aunque fueran una persiana blanca sigue siendo muy feas Yo siempre las veo como una persiana de la puerta o un garaje. Entonces la solución que se buscó fue un mueble, que es un mueble con apertura push, que va por encima de la encimera y que dentro de él tienes todo lo que tienes que tener para la zona de desayuno, pero que estéticamente nos encaja perfectamente en la cocina. Respecto a movilidad auxiliar, hay que destacar el taburete. El taburete Honda de Stua es el taburete elegido para esta cocina y es uno de mis taburetes fijos favoritos. ¿Por qué? porque la base del taburete gira, lo cual es muy importante a la hora de bajar el taburete. No tienes que arrastrar todo el taburete, sino que puedes simplemente girar y bajar del taburete. El respaldo tiene un poquito de respaldo, pero es lo suficientemente alto para ser cómodo y lo suficientemente bajo como para poder meter el taburete completamente debajo de la barra sin que nos ocupe más espacio. Y luego, finalmente, la tercera gran característica de este taburete es que puedes personalizar el color de la base del taburete. Ese color pues, nos encajaba perfectamente con el color de la barra, de los muebles y de la pared y ayuda mucho a unificar el espacio. Respecto a la zona de comedor, pues bueno, eh, lo que es el salón, el equipamiento lo hizo de Selección, que es una de las empresas que también colaboramos habitualmente con ella. La mesa y las sillas son de El Fabricante italiano Caligaris, que al igual que alrededor 3, pues bueno, tienen una relación calidad-precio-diseño espectacular. No son los muebles más baratos, pero eh, nadie te da esa calidad y ese diseño por ese precio. Entonces, pues bueno, tienes una mesa muy amplia, redonda, muy bonita, preciosa para estar todos los cinco comiendo en casa y luego eh, tenemos también un sofá y unas mesas de centro pues muy chulas. ¿verdad? El sofá es un sofá de fama y las mesas de centro son de estuva, como los taburetes. Entonces, pues bueno, es, esto es un fabricante muy particular, que tiene muy pocos productos, pero muy bien hechos. Entonces, pues bueno, lo eh, que siempre buscamos la mejor relación calidad-precio-diseño. Cómo me gusta esta cocina abierta al salón, me parece súper chula. Ahora mismo, con los ojos cerrados, le cambiaba ya la casa al cliente y me venía yo para aquí. Mí. Madre mía. Si te ha gustado, eh, acuérdate de darle al like y si quieres suscribirte a nuestro canal, regularmente subimos vídeos para que puedas ver nuestros trabajos. Si quieres contactar con Diego para algún proyecto de reforma, mmm, ya sabes que trabaja a distancia. Aquí abajo, a los pies del canal, encontrarás el link a su página web. Hasta la próxima.